Para poder aplicar la ley con justicia en torno a nuestra naturaleza es fundamental marcar claras algunas bases, especialmente la palabra ecocidio y el concepto del ecocidio debe brillar en la legislación internacional, así como antaño la sociedad consiguió que se pudieran denominar crímenes contra la humanidad o contra los derechos humanos, algunas epopeyas delictivas delendables. Creemos sinceramente un montón de personas en esta campaña que para salvar a la tierra hace falta tipificar este delito, el delito de cocidio. Yo quiero aportar mi granito de arena en esta materia, en esta cuestión. Lo mismo el incendio de un bosque, lo mismo la extinción de una especie, lo mismo más y más plástico para nuestros mares, todo ello son ecocidios y esos ecocidios tienen unos autores, unos protagonistas que han de ser juzgados.